Les contamos también que un hombre de 45 años ha fallecido este sábado mientras practicaba espeleobuceo. Un hombre de 45 años ha fallecido este sábado mientras practicaba espeleobuceo en la cueva Fuente Navina de Poveda de la Sierra. Según hemos conocido por Nueva Alcarria, fuentes del Servicio de Emergencias 112 recibieron un aviso a las 19.31 horas de este sábado después de que este varón no saliese de la cueva a pesar de que ya debía haberlo hecho. Por ello se montó un dispositivo de rescate con dos unidades del Grupo Especial de Actividades actividades subacuáticas geas, una de Madrid y otra de Cuenca. Más tarde, a la una y media de la madrugada de este domingo, era hallado el cuerpo en el interior de la cueva, mientras que el rescate no se produjo hasta las tres y media. El cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense de Guadalajara. En el lugar, además de las citadas unidades geas, han estado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Molina de Aragón y una ambulancia de soporte vital básico.